Hola, soy mi quemado y el día de hoy estamos en un nuevo video. Este es mi nuevo canal de YouTube. Así que bueno, suscríbete y activa la campanita de notificaciones.